Ey. A ver si te enteras, me enterero ya, ya, ya, ya Que no te enteras de nada No le corre sangre por la buena a cuánto tanto se le pisa tierra tierra tierra tierra tierra tierra trágame a cuánto tanto se le pisa tierra tierra tierra tierra tierra tierra trágame siento dolor y creo que lo comparto cantando yo no sé qué estoy diciendo solo que salgo estoy Ellos dicen que normal, esa no lloro por estar sana y no echarle de menos. Me jodo, lo quiero todo a mi modo. Nunca implore perdón por oro, ni veré si al menos como que si no me muero, joven descontroló por adaptarme a algo que odio. Para socializarme y tener un novio, me quito la máscara y exploro con sonar solo una mano amiga. Mi sol, mi 凝固滑妹耳朵